Una narrativa transmedia se sabe dónde comienza, pero nunca dónde acaba. Sabemos exactamente cuándo nació Superman en el año 1938 en un cómic, sabemos cuándo nació Harry Potter, sabemos perfectamente cuándo nació Iron Man, pero no sabemos dónde va a terminar ese mundo narrativo, porque siempre los fans van incorporando nuevos textos a la red, van a ir haciendo nuevas versiones, nuevas parodias inclusive, por eso lo repito, sabemos dónde empieza un mundo narrativo, pero nunca dónde termina.